Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva sesión del Club de Lectura. Hoy vamos a leer el final del primer capítulo de Desengaños Amorosos de María José Zayas. Voy a compartir pantalla del el ordenador mío. A los demás Clubs de Lectura, al que no le toque, por favor, que desactiven los micrófonos, porque si no, no se va a escuchar nada. Para desactivar los micrófonos tenéis que desactivarlos arriba de todo, donde pone una cámara y un micrófono para que se le escuche a los demás clubes de lectura y escucharles que le, lo que lean, ¿vale? ¿vale? Sí, bueno, vamos a empezar ya con el club de lectura. Voy a poner pantalla y me decís si está o no. Eh, ¿Se ve bien? Ahora. Sí, se sí. ve bien. Sí, sí, sí. Bueno, va a empezar a leer Antonio de Murcia. Adelante, Antonio. Puedes abrir el micrófono y leer. Antonio Opaqui de Murcia. Por favor, ¿puedes, puedes hablar más alto, por favor, Antonio o Paqui, que no se os escucha bien. Tenéis que hablar un poco más alto porque no se, no se os escucha nada, casi. ¿Qué años? Con Manuel... hey, Antonio. ¿Podéis comenzar vosotros, Antonio? Lee un poco más alto, por favor, es que no se escucha nada. Una mujer cansada y por una enfermedad había dejado de salir sus colores. Y solo por eso se sentía en el... No, lo no, no, me... estaba a ver, ya... no, es? Don tenía tiempo y... Yo estaba... no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, chao. Yo, la yo la gobernante, la gobernante, la gobernante, la gobernante, la gobernante, a eh, eh, ay, puede, eh, ¿Puede continuar leyendo eh, Mari Carmen? Mari Carmen, no le pone así pasaban. Mari Carmen... Por favor, desactivad los demás clubes de, de lectura, los micrófonos porque no se escucha nada. Mari Carmen, ¿puedes, podéis leer, puedes continuar tú. No le podía si pasaban. Mari Carmen. Espera, que voy a desactivar los, los demás micrófonos, porque si no se escucha nada. Bien, Mari Carmen, ¿estás ahí? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? O no, no, Mari Cruz, perdona. Mari Cruz, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Sí. Sí, te toca a ti ahora. ¿Dónde pone así pasaban? Pues, pues, pues te toca ahora mismo. Así pasaban. pasaban los días. Los que Don Manuel decidió visitar una hacienda que tenía su familia durante unos días. Cuando era habitual que visitara su tierra nada me hizo sospechar las maldades de las que Don Manuel fue capaz y que ahora os contaré. Ahora... Te toca el turno, Teresa. Teresa, activa el micrófono, por favor. Esa noche vino a verme un criado que había entrado a servir a mi padre. Qué sorprendida me quedé cuando pude reconocer a don Felipe, aquel pretendiente de Murcia, tan apuesto como pobre. Eh, ahora te toca eh, Juan Fran. Am, am, eh, eh, activa el micrófono, por favor. Para que se te escuche. Sí, ahí Ahora. Sí. Te Pero, toca aquí. ¿Dónde, ¿Dónde es don Felipe? Estoy compartiendo pantalla. Ah, vale. Aquí está. Sí. Don Felipe. Te has vuelto loco, no me he vuelto loco. Señora mía, el rey de Don Manuel se va a Sicilia, te vi almirante para no casarse contigo. Por el amor que tengo, te prometo me darte como di el intento. Va, esto, Juan Fran. Pues espera, no es, es donde estoy yo leyendo, donde estoy yo compartido en pantalla, página 27, donde pone don Felipe, señora mía. Ah, está aquí. Se, señora mía, mi amor, ¿por es eres tan grande que he venido a, a tu casa para estar cerca de ti? Por este mismo amor... Te debo avisarlo de la mereza de don Manuel. Te sigue leyendo un poquito más. Do ¿Dónde pone doña Isabel? Doña Isabel. Sí. Lo de Felipe. Te has puesto loco. Bien. Ahora le toca a, a David Verbés. ¿Vos? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde pone ah, don sí. Felipe? Aquí. Vale. Don Felipe, no me he vuelto loco, señora mía. Es trae el traidor de Don Manuel. Se va a Sicilia a servir al almirante para no casarse con contigo. Por el amor que te tengo, promete, prometo vengarte o morir en el intento. Sigue leyendo, finaliza leyendo esa página. Vale. Llena de pena. Subí a mi habitación. Lloré tantas lágrimas que sería imposible contarlas. ¡Jaca Garate! Os toca a vosotros. ¡Jaca Garate! <risa> Como quería ¿No? matarme yo. No. Pues que... que 28! ¡Jaca gárate. Tan pronto quería matarme yo. ¿No? a donde esa noche tomé la decisión en que la que terminé e echar a perder mi, mi vida cogí mis cosas y las de mi mamá de mi casa sin que nadie me viera eh, ahora te toca Garagune, Legazpi. Garagune, Legazpi, tenéis, tenéis que activar el micrófono para poder hablar. Garagune, Legazpi. Ay, ver, más, no el... sí, no, que tenéis, tenéis que desactivar el micrófono, los demás clubes, porque si no el... nos escuchan. Ah. Garagún el Os toca. Es fui a, fui a fui a casa de Octavio ahí. Continúa Un leyendo. Criado que había servido a mi padre. Por Octavio Ost supe de la tragedia que ocurría en mi casa. Mi. Pon aquí. Mi vida había creado tanto alboroto. Eh, mi padre, distraído y alterado, se cayó de espaldas. Con este golpe dio fin a su vida. Eh, Mónica, Antequera, te toca a ti ahora. Voy. ¿Se eh. me escucha? Sí. Vale. Mi madre quiso saber la casa. mi de mi huida y por claudia se enteró de mi Os ofendida y triste, volví a muerte para enterrar a mi padre ordenando que no me gustara oh, perdón. pues sí. puesto yo había elegido a, Marisa, a mi gusto esperaba que fuera dichosa él ahora te, le toca a Jesús Javier Jesús Javier te toca, activa el micrófono por favor ya lo activo. Sí, te to, Continúa leyendo tú. Cuando me enteré, a ver, eh, ¿En todo esto? cuando me enteré de todo esto, sentí tanta pena y dolor que estuve a punto de perder la vida. Cuatro días después, Octavio y yo partimos por Alicante, donde Don Manuel esperaba la galera para ir a Sicilia. Allí conocí que el alberante buscaba una esclava. Juan Ramón, te toca a ti ahora. Activa el micrófono, por favor. Juan Ramón, estás ahí. Aspa, aspadeza, os toca a vosotros Galicia Vale, ¿tiene me... ropa? Sí ¿Dónde me pone? Me pinté la, en la cara Me pinté con la cara Y, y, y la cara y me vestí con ropa de esclava mora y cambié mi nombre por serino ...le pedí a que me venía a... ...me me ...que se olvidó de llevar a buscar a la boca. ¿Ya habéis terminado? Sí. Eh, ahora le toca el turno a, a, a, a Paqui. Paqui de Murcia. Uh, Paqui de Murcia, donde pone yo no me quedé menos el, sorprendida. El final de la página 29. Paqui de Murcia. Eh, eh, le toca a Paqui Paqui si sí está hola, hola Rabas hola Rabas de Murcia Paqui, se te escucha continúa tú leyendo Paqui ¿Eh? un momento ahora mismo el final de la página el final de la página 29 o un o lo que lo que hacer lo voy a Teresa, continúa tu leyenda. Vale. Teresa, te toca a ti donde pone la página, el final de la página 29. Yo no me quedé. Yo, yo no me quedé. Eh, Teresa, sigue leyendo. Eh, la página 30, ¿no? No, el final de la página 29, donde yo no me quedé menos sorprendida. A ver, ¿dónde? Estoy yo compartiendo pantalla desde mi ordenador. No, yo no me quedé menos sorprendida que Don Manuel, que cuando vio, vi a Don Felipe haciéndose pasar por criado suyo. Cuando don Felipe y yo nos quedamos solo en la cocina, le pregunté. Ahora te toca David Berbés. Vale, voy. Voy, sí. voy, voy. Ah, vale. Don Felipe, don Felipe, ¿qué fortunas te han traído hasta aquí? Don Felipe, lo mismo que a ti, señora mía, amar a quien no me ama y cumplir. Mi promesa de ver a Don Manuel es falso pero si la Patricia, a él, a mí, la vida, pues él, es mi única posibilidad. Hay que poner la letra. Si yo tengo que la letra solo Bien. está por donde se controlaba la letra. Ah, eh, esperar, perdonar, desactivar si mi es el micrófono, con lo demás, por favor. Espera, ahora le toca el turno a Jesús Javier. Jesús Javier, te ¿A toca mí? a ti ahora. Sí. Sí, le <risa> toca lo mismo a Jesús Javier. Donde pone entonces suspenderé mi venganza hasta el final de la página 30. 30. Sí, página 30, donde pone Don Felipe, entonces suspenderé mi venganza. Est estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador para que Pero lo leas. Es... Eh, no Jesús, no es, compartiré mi venganza. Vengarme. Sí. Lo mismo que a ti. Lo mismo que a ti, señora mía. Amar a quien no me ama y cumplir mi promesa de vengarme de Don Manuel. Es, no, no, no es ahí, don, Jesús. A ver, Perdona. Don Manuel eh, es, vaso, don, es, es, es... entonces eh, suspenderé mi venganza hasta que me vea. Sí, Don Manuel. Tienes que leer por aquí, eh, Jesús Javier. Ten, empieza a leer de nuevo, por favor. Super. Sí. Tienes que empezar a leer un Entonces vez de suspenderé mi venganza hasta que vea si don Manuel es un caballero. De nuevo, sigue leyendo. Y cumplir, entonces, y cumplir con su deber. Entonces, entonces suspenderé mi venganza hasta que vea si don Manuel es un caballero y cumple con su deber. Si no lo hace... Te pido perdón, pero, pero me vengaré por tu desdicha y por la mía. Continúa no leyendo. Después, pues, don Manuel vino a verme con intención de aclarar la situación. Don, don Manuel, ¿qué disfraz es este, doña saber? ¿Cómo es posible que una mujer tenga vuestra clase de rebaje de esta manera, si tenía intención de casarme con vos, me habéis hecho perderla por completo. Mónica, te toca a ti ahora. Mónica, ¿ante qué era? Perdón. Vos, reidor, habéis provocado mi perdición. Vuestra maldad me ha traído a esta situación. Dios y el rey os castigaron por vuestras ofensas, y si ellos no lo hacen, os quitaré la vida yo misma. De mí aprenderán las mujeres no, a castigar a los hombres falsos y desgraciados. Eh, Aspareza, Galicia, os toca a vosotros. Vale, as... José. Sí. No sé si fue para evitar mi ira, o porque se arrepentía de las desdichas. Que me había provocado. Pero don Manuel me llenó de caricias, halagos y promesas. Yo le creí. Pues le quería y quería recuperar mi honor. Una vez en Sicilia, don Manuel pasaba los días entretenido con el juego. Y las mujeres y volvió a tratarme con el desprecio de siempre. Eh, ahora le toca a Jacques Gárate, País Vasco. Mi pena, eh, mi pena era tan grande que pude oh, ocultárselo más, más que eh, a la misa, mi doña Lonisa y Don Felipe. Trabajaron, trabajaron y que no, no. para que no, nos no no, no. No encontrábamos a su de la Ahora Garagune Legazpi, seguid vosotros. Garabune, nos, pusimos habrá. Venga. nos pusimos a nos hablar bajo bajo unos árboles y así estábamos yo pidiendo explicaciones pidiendo explicaciones alimentándose disculpas falsas cuando llegó un barco lleno de moros corsarios. No tuvimos tiempo de defendernos. Creyeron que yo era mora, por lo que me gané su confianza. Así que les creyeron que el alza del capitán me regaló a su hija Zaida. Eh, Perdón, mucho. ¿Puede leer otra persona? ¿Puede leer, por ejemplo,? Eh... Mm. Antón, eh, Jesús Javier, sigue leyendo tú. Zaida me tomó mucha, mucho cariño y en, en nuestra amistad era muy estrecha, hasta el punto que un día me confesó su amor por Don Manuel. Cuando Don Manuel se enteró del amor de Zaida, se obligó a convencerla. Termina leyendo esas tres líneas. De que casaría con ella si huía con nosotros y se hacía cristiana. Eh, ahora le toca a Mari Carmen. Mari Carmen, continúa tú leyendo. Eh, Mari Carmen, conecta el micrófono. Eh, Mari Carmen, acima el micrófono, por favor, para que se te escuche. Perdonad, pues leemos nosotros, ¿vale? Que nos habéis sí. pasado el turno. Sí, sí, os toca a vosotros. Venga, ¿dónde es? Aquí, a aquí, ¿cómo nos engañó don Manuel en esto y en todo lo que haría? Seida estaba aquí enamorada... Ya <risa> Seida. César, eh, cristiana. Sigue leyendo un poquito más. <risa> Eh, Se paró. en secreto un, un barco un barco cogió su su oro su plata y sus vestidos y nos fuimos todos a Cartagena siga sí, sigue sí. leyendo desde Cartagena Marchamos a Zaragoza para volver eh, eh, seis años después de nuestra partida. David, te toca a ti ahora. David Berbés. <risa> eh, David, te toca a ti ahora. Tienes que activar el micrófono, David de Berbes de la Rioja. Voy, ya está. En este tiempo, la madre de Don Manuel había muerto, doña Eufasia, que se había quedado viuda con un hijo pequeño. Lo recibió con gusto y afecto. Taira insistía tanto. Y te da la en bautizar para casarse en cuanto antes. Lee, lee el último párrafo, este David. ves que no se te ha escuchado bien. Vale, que me obligaba a contarle la verdad. Bien, ahora le toca turno a Juan Fran. Juan Fran, te toca. Aquí estoy. Sí. No le pone así que una noche reunía Zaira. A ver. No voy. Estoy compartiendo Jesús, Jesús estoy Juan Fran, estoy compartiendo pantalla para que lo leas en el ordenador. Así que una noche le uní a Zeida a Don Manuel, a Don e. Felipe, a Doña Bula y Eufrasia. Y le dije, Doña Isabel, mi señor Don Manuel, hoy debes saber Zeida y el mundo los engaños y las desdichas que me habéis dado, las deudas que me debéis, solo. La pagaréis casados dos conmigo que vos... Con termina leyéndose esas dos líneas. Que puede liberarme de mi esclavitud. Ahora le toca a Teresa. <risa> Teresa, te toca aquí ahora. Continúa. Sí. De Decime, por favor, qué necesitáis para casar conmigo. Conozco de sobra vuestras virtudes, pero las virtudes no importan, no importan cuando no existe voluntad. Continúa leyendo. Sí ¿Debiste, debisteis entender el día que me marché de esta casa. Que no os quería como esposa. Ahora, Mónica, te toca. Mónica, te toca. Sí, ya estoy aquí. Hola. Ya nos quería como si no me trabajar ¿No tanto. Yo os mi palabra palabras de ser para conseguir lo que queremos Así, la otra Espera que voy a Estoy silenciando los micrófonos Mónica, ¿ya has terminado? Sí Ahora le toca Le toca el turno a A ver, a Garagune eh, Legazpi. Podéis acibar el micrófono, Garagune. Legazpi, País Vasco. Os toca a vosotros ahora. Nosotros ya tenemos que dejar la sesión, ¿eh? Vale. Ya lo no, gracias. Nos vemos a la próxima. Vale, un saludo. Sí. Eh, Garagune, Jaca Garate, os toca a vosotros. Para que dejéis de perseguirme. Para, para que dejéis de perseguirme y atormentarme me casaré con China Zay, es una hermosa or rica y me quiere tanto como vos ahora le toca el turno a, a ver a Juan Ramón Juan Ramón te toca Tienes que activar el micrófono para que se te escuche. Eh, Juan Ramón, ¿estás ahí? No está ahí Juan Ramón, no. Entonces le toca el turno a Maricruz. Te toca a ti. Sería por su rapidez, no porque así lo quiso Dios. Pero a don Manuel se le salió el alma. Antes de irse corriendo, don Felipe me dijo, don Felipe, hermosa doña Isabel, he vengado tu honor por la desdicha que te provocó don Manuel. El aboroto de la casa era enorme, doña Eufrasia se desmayó. El aboroto de la casa era enorme, doña Eufrasia se desmayó. Zaira, asombrada y atormentada, cogió una daga y se la clavó en el corazón. Cayendo muerta, Zaira, asombrada y atormentada, cogió una daga y se la clavó en el corazón. Cayendo muerta sobre don Manuel. Aproveché la confusión para coger las joyas de Zaira. Y voy corriendo a ver si encontraba a don Felipe. Bien, ahora le toca el turno a, a ver a ver si está por aquí. Eh, a, Jaka, a a Mónica Antequera, te toca. Vale. Al no, al no encontrarlo, fui a casa de Octavio, que me, acog que me acogió y me pidió como siempre Por un lado, yo estaba triste por lo que había pasado, pero por otro lado, estaba satisfecha con la venganza. Ahora, David, Berbés, te toca. Mm. David, te toca. Eh, tienes que activar el micrófono. David. Está. Sí. A veces pensaba en meterme en un convento, otras veces pensaba en ir a Murcia con mi madre. Al final decidí quedarme esclava, pues mi alma ya lo haré. Era. Así es como me compró el tío de mi señora, Lisis, con 100 ducados. Y hoy... Y, y hoy estoy en vuestra presencia contando mi des, desdichada historia ahora le toca el turno a antonio eh, le toca el turno a antonio o a, a paqui de murcia adelante vi. he visto están con he visto que tienen problemas entonces juan juanfran te toca a ti <risa> Juan Fran, ¿Qué hago? Me toca. Aquí estoy. Sí. Bueno, voy yo. Sí. No. Pon un par Sí, en página 37. Doña Isabel. No Doña Isabel continuó hablando, mirando. Doña Isabel. Señora mía, os suplico ¿Sí? que ¿Sí? me veáis, me discute para todas las veces que no respondí vuestra pregunta. Ya no he fío de ningún hombre o veo que todo engaña a las mujeres. Sea noble o humilde, por eso me nos suplicó vuestro Ay, ¿tú yo no sé. No que de todo sentía va a estar en la a la de verso. Eh, ahora Juan Fran, te toca a ti. Ahora. Sí. Lisi, señora mía, como habéis podido engañarme durante tanto tiempo, os pido perdón por trataros como esclava. Cuando sois de mucha más calidad que yo. No necesitáis pedirme permiso. Pues podéis darme órdenes, como si vos fuerais mi dueña. Ahora le toca el turno a, a ver, a, a ver, a, a Maricruz, te toca. Maricruz de Murcia. a ver donde pueden doña Isabel Lisarda, la prima de Lizzy, se levantó y se sentó en el estrado para contar el segundo desengaño de la noche Lizarda miró a su Lisarda hermosa Lizzy, me mandaste cantar el segundo desengaño yo todavía no he sufrido no se puede leer más sí eh, eh, eh, eh Aquí, ah, ya, ya. Aquí, y yo todavía no he sufrido. Yo todavía no he sufrido ningún desengaño. No me gusta hablar de lo que no conozco, pero quiero cumplir con una obligación. Bien. Ahora le toca el turno a... a ver... a... Ja, ja, Os toca a vosotros. Sí, sí, daré la historia. Una principal dama, oía en una oscuración espero que sirva para engañar a las mujeres que sean. Que no ofendan o de buena intención. Bueno, hemos terminado de leer el primer desengaño. Voy a dejar ya de compartir pantalla y ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas es sobre el libro. Y vamos a empezar por Antonio Paqui y Larrabás. ¿Qué tal os ha parecido este libro? ¿Qué tal os ha parecido esta parte de este capítulo? Antonio Paqui, las Rabas de Mairena, ¿qué tal os ha parecido? Oh, yo qué sé. Bien. ¿Qué parte os ha llamado la, más la atención de este capítulo? ¿Tú? ¿Tú... No, pero... bueno, pues, sí, <tose> David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien, me ha gustado mucho. ¿Qué parte te ha llamado la atención? Toda. Jaca Gárate, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Este capítulo nos ha sorprendido con tantos desenlaces y tantos líos. ¿Qué parte os ha llamado más la atención de este capítulo? Jaca Gárate. Lo, lo que hacían Manuel. ¿Eh? Jesús Javier. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Qué parte os ha llamado eh, más? Muy bien. ¿Qué parte os ha llamado más muy la bien. atención? La... la parte final. Eh, Juan Fran, ¿qué tal te ha parecido ¿Qué? este capítulo? ¿El capítulo? Este, ¿qué, tal, ¿qué parte te ha llamado más la atención? Roma Manuel. Mari Cruz, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Yeah. Mari Cruz, tienes que activar el micrófono para que se, se te escuche. Yeah. Mari Cruz, Cruz, qué, tal? Monica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Sí? Ahora. Pues muy bien. ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Pues la, la de los desengaños. De ¿Te Teresa, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha parecido este capítulo, pues genial, me ha, me ha interesado mucho. ¿Qué, capi qué, ¿Qué parte te ha llamado más la atención? Cuando ha sido esclava en el barco y cuando le ha dicho. El... Que era como la dueña del barco o la del casamiento. Bueno, con eso hemos terminado de leer el primer capítulo de los desengaños amorosos. Os voy a decir la próxima fecha del próximo club de lectura: va a ser, va a ser el miércoles 13 de octubre a las 4 de la tarde. Miércoles 4 de octubre, miércoles 13 de octubre a las 4 de la tarde. Y el 3 vamos de octubre. A... Sí. El 3 de octubre es domingo. No, eh, no, no perdonar. Vamos, la ley... El, el, el, el miércoles 13 de octubre, que cae miércoles. El 3 de octubre. Sí. 13 eh, de octubre. De del después, después del puente del Pilar. El 13 de octubre, ¿no? Sí, que cae miércoles. Y vamos, a empezar ah, vale, a, a leer, y vamos a empezar a leer la página 42. Vale. Entonces, sí. le volvemos el 13 de octubre, Sí, sí. el 13 de octubre, ¿no? 13 de octubre ah, página sí. 42. Vale. Vale. Voy a detener ya la grabación y nos vemos el 13 de octubre a las 4 de la tarde. Vale, vale, muy bien. Vale. pasadlo bien, gracias. chicos. Adiós. Adiós, Adiós, Adiós Mónica. Adiós, bien Adiós, másica. Adiós, másica. Adiós, Adiós, Maricruz. Adiós, Juanfran. Adiós, Adiós, Adiós chicos. No, tío, no, tío, no, tío. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué <tose>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 Te está llenando vosotros. <ríe> Hola, Betina. Tí, tí. <ríe> Hola, Mari. Hola. Eh. <ríe> vale, espérate, no cuelgues, que vamos a ensayar con la Mari. Una cosa, ya que estamos. A ver, Mari. Sí. Apágate la cámara y enciendete la cámara. Muy bien. Mira la primera. <ríe> Ahora, por tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Yo tengo estás? ¿Cómo cabeza. ¿Cómo estás? Ahora que <risa> ¿Qué mira? ¿Cómo? Ah, que mira, como a ver, la ver, ¿Qué si ya <risa> sí, sí, puedes cerrar y hacer otra cosa con la tablet si quieres, el tiempo que quiera. Este, vale, cariño. Hola. ¿Eh? El, el 8 de septiembre empezó la, primer, oh, la primera lectura. Okay. Empezó la primera lectura y no pude conectarme. Y no pude conectarme porque se, se me ha ido la conexión. Eh, que, ya, que ya está avanzado que que ya, ya que ya, sí, que ya está avanzado, sí. A ver, a ver, a ver, a ver.